Hay gente que, que llegan a niveles de adoración y, y uno de esos es este señor Vicente Fernández sí, sí. Tiene una interpretación, de, a mi manera, de polanca sí. Preciosa, preciosa sí. Ese hombre es venerable sí. Bueno, don Fulvio tiene Mira, el, la oportunidad de. Antes de... Ajá. En la noticia Ajá. Vi lo que fue el accidente ocurrido Ajá. en Piedra Blanca Aparatosísimo no es solo lo aparatosísimo. Quizá haya ingredientes de imprudencia, de falta de previsión. Es que se involucró toda una legión de transeúntes eh, de, del trayecto Santo domingo Sibao, Sibao, santo Domingo. Y creo que el mayor detonante del tapón no solamente fueron los vehículos sino es la imprudencia de querer ser primero sí. el ciudadano el conductor dominicano, no hemos aprendido a dejar ni siquiera la línea que debe de llegar una ambulancia, ahí se hubiese muerto todo, si hubiese sido una, un accidente que vidas humanas estuvieran en peligro porque ahí no había forma de que llegara una ambulancia al punto El socorro ahí Era nulo en principio Se fue viabilizando Y como quiera Personas que salieron Que debieron de estar aquí a las 5 de la tarde Llegaron a las 10 de la noche sí, pues, Es decir Hay que buscar la manera De resolver no el problema del tránsito. del tránsito Una cantidad de gente que entiende que Si consigue un atajo o le cruza por el lado Si usted está en la vía Vamos todos hacia un extremo del, del, del, del, de la vía, que haya un espacio de desahogo y de entrada de las ambulancias. Eso aquí no bien. tomará tiempo, sí, sí. pero ahí se reflejó qué grado de conductores somos. Don Fulvio, bueno, amado. Y, uh... Tenemos una llamada. Ah, ahora llamado, ahora una llamada, llamada. Tenemos. Buenos días. A buenas buenos. Días. La de la sí. Buenos semana. días. Buenos días. A todos ustedes. Muchos saludos. Enrique Reyes se, se cortó, ¿cómo? en la cartera, Enrique Reyes, yo somos tocó con chiste que me trajo la cartera ayer. Ah, ok, en la calle Salcedo se te perdió la cartera. No, no, en Humén Gafé ahí en la Fran Grullón. Ah. En la Fran Grullón se la... le extravió su cartera. Entonces, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Enrique Reyes. Enrique. Sí. Enrique Reyes. Enrique de atención a cualquier transeúnte, cualquier persona que haya encontrado una sí, cartera sí. con una identificación de Enrique Reyes. Que la traigan al canal. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo no? Gracias por tu llamada. Sí. Muchas gracias. Bueno a alguien que haya encontrado una cartera o la encuentre, la documentación, no importa lo que tuviera unos cuantos pesos, que traiga Telenor para que esta persona, porque este dioso, salida a, a recuperar. recuperar documentos. Bueno, amado, eh, después de escuchar la canción de esto, Vicente Fernández. Fulvio... No, son las boletas. La boleta, la que, boleta. La boleta, boleta, a, boleta, boleta, Y falta la sábana para que la gente le, es que como que la, como la gente que votó de manera automática Va a tener que volver a, a votar a, a, a esto, a los papeles Entonces tra, traje alguna para enseñar a los muchachos que votaron nuevos Cómo se votaba, ¿Cómo se votaba Arte? no no, cómo se vota, porque adelante, adelante Fulvio. Lo electrónico fue una prueba en primaria Arte, para, para ver si era, se votaba. Vamos se a, a en escuchar el medio. a Fulvio. Sí. Pero Fulvio, no ha habido una primera Fulvio, buenos elecciones. Día. Buenos días, buenos días a todos. Bien, después de escuchar a Vicente Fernández, necesito tiempo para quitarme las lágrimas, para quitarme las lágrimas del alma y para limpiarme los recuerdos que quedan hechizados en mis pensamientos. Bueno, y yo me pongo también. y me pregunto, ¿cómo gente como Sócrates no siente eso? eso? Yo ven acá, ¿y qué tipo de gente es este? ¿Cómo es eso, Sócrates? Yo no entiendo. No, cómo. Es? Vicente no me dice nada. No, no oye. No me dice nada. ¿no? Oye nada, eso. Nada, nada, nada. La nueva escuela. Hoy, hoy quiero compartir con ustedes... Algo que pasó en la Cámara de Diputados referente a lo que es el presupuesto 2020, que se ha repetido, pero ahora ha sido con más incidencia, con más fortaleza, donde los diputados, que en su mayoría son de Danilo Medina, porque él quería su Congreso, le dan plena facultad para que él venda el país, para que él hipoteque el país, para que él dentro del presupuesto pueda tomar prestado y vender patrimonio del Estado por valor de más de 2 mil millones de dólares para pagar deuda o intereses. Toda la facultad, el presidente, hágalo, para que haga lo que quiera. Entonces yo quiero que producción me ponga eh, algo que yo envíe ahí sobre la intervención de Farideh Raful. Escuchemos. Si el razonamiento no es permitido, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional? Aquí estamos aprobando un proyecto de ley que en un articulado le da el derecho al Poder Ejecutivo a que modifique el presupuesto se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de venta de acciones y participaciones de capital de empresas propiedad del Estado Dominicano o de proyectos por hasta el monto máximo de 5% de la deuda del sector público no financiero que ronda los mil millones de dólares. ...precisamente por lo que se quiere vender a Punta Catalina. Se autoriza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda... ...oigan bien, en contra de la Constitución de la República Dominicana... ...a realizar modificaciones presupuestarias. Vamos a seguir la francachela de este gobierno de Danilo Medina... ...para violar la Constitución de la República. Nosotros no podemos permitir esta vagabundería. Tenemos 10 años corriendo prestado, 10 años aumentando la deuda pública... 10 años condenando a este país y a las futuras generaciones, 175 mil millones que aumentan la deuda, la deuda por más de 53 mil... Estas intervenciones que, por cierto, que es tra tratan de, de boicotearla, que ni siquiera la quieren dejar expresarse, es la situación que se vive ahí, lamentablemente, en esa jauría, porque eso no es más que una jauría. ...y con el presidente que se tiene en esa Cámara de Diputados... ...el hombre del estadio. <coughs> Ay Dios, a, a veces uno quiere expresar cosas que... ...es mejor tragarse... ...tragar en seco. Las condiciones en las que ha llegado mi país... ...con relación a la administración pública... ...y algo tan serio... ...tan delicado como es el presupuesto nacional... ...y decir que para este 2020... Cerca de 150 mil millones de pesos serán para deudas y para intereses. No hay 2 mil millones de pesos para la atención de salud primaria, pero sí hay cerca de 150 mil millones de pesos para pago de deudas y pago de intereses. Y lo lamentable de esto es que se le da toda la facultad al presidente para que lo poco que queda del patrimonio nacional, lo poco que está quedando, se siga vendiendo. Los sacrificios que ha costado al pueblo, este horroroso proyecto de Punta Catalina, de energía sucia, de energía contaminante, que pudo haber sido de energía limpia, ahora entonces también quieren venderlo. Y le dan a él toda la potestad para hacerlo y otros patrimonios también que le queda al pueblo dominicano. Para dejarnos a nosotros sin patrimonio y dejarnos también hipotecados y dejarnos también las generaciones presentes y futuras vendidas. Porque corta, mediana o larga, eso se va a tener que seguir pagando y se va a tener que pagar. Y vienen entonces las consecuencias De los impuestos vienen la consecuencia de los ajustes fiscales Que todo está enmarcado Que debe de hacerse para este año 2020 Ya no puede postergarse más E incluso Quitando programas Tan especiales Programas tan esenciales Como la atención primaria Quitando también programas tan esenciales como la atención a los programas, al desarrollo inclusivo de la mujer y de la juventud. Por ejemplo, la inversión que aquí se hace en deporte es una inversión pírrica, es una inversión eh, vergonzosa. La inversión que se hace en la mujer es una inversión pírrica, una inversión también de por sí vergonzosa. ¿Por qué? Porque ya ha vendido los patrimonios del Estado, ya ha hipotecado también el Estado con, tantas, con tantos préstamos, entonces no nos quedan recursos para inversión, inversión de capital en, la, en, las, en las obras que necesita el país para desarrollarse, en las demandas que el pueblo tiene de, de, de más de 50 años para solucionar los problemas sociales esta parte donde se llama el mejoramiento del índice de la calidad de vida del pueblo dominicano, entonces se va deteriorando. Porque a veces por la mano derecha podemos obtener alguna reivindicación, pago con préstamos, pero por la mano izquierda nos la quitan con los intereses de los mismos préstamos. No podemos hacer nada, ni un sanitario se puede hacer allá en Macondo, ¿Cómo se llama el pueblecito donde nació el presidente? San Juan el, el campo, no, fue en San Juan Pero hay un campo donde nació el presidente ¿Cómo se llama, Francis, el campo donde nació el presidente Danilo allá en San Juan? Bueno, allá en el lejano sur, en ese campito de San Juan Para hacer un sanitario hay que tomar un préstamo también Eso, Ese sería el colmo que todas las obras que necesiten desarrollarse aquí en República Dominicana, en nuestro territorio, debe de hacerse un préstamo. Porque hay una mala, una mala calidad de la inversión, una mala calidad de ejecución de los gastos. No ha habido prioridad. Al gobierno lo que está demostrando es que no le interesa, no le interesa la salud del pueblo, no le interesa resolver el problema de la vivienda. Cosas elementales que están dentro de la Constitución. ¿Cómo es posible que un gobierno gaste cinco veces más en publicidad que lo que invierte en viviendas sociales? ¿Y en qué cabeza cabe? ¿En qué administrador cabe que esto esté sucediendo? Y lo lamentable de todo es que el pueblo aún no ha despertado. Yo espero que lo que pasó en el estadio, Quisqueya, cuando se unieron liceístas y aguiluchos para vocear a una sola voz, lo que le pasó con Camacho, chancleta samurai, que siga sucediendo en todos los ámbitos y que este pueblo despierte y reclame sus derechos derecho a tener vivienda, a tener salud de calidad, Ay, pero... a tener agua potable, Tú que sabes... ninguno de los gobiernos, ninguno han solucionado ni un solo problema. Y estos que llevan 20 años ahí, no han solucionado uno solo. ¿Y ¿Quién lo elige? Y, y, y por resultados, por resultados lo evaluamos como catastróficos pero quién lo elige el pueblo lo, el el pueblo elige. lo elige entonces el pero... pueblo es el que tiene que levantarse despertar y provocar un cambio ¿Cuál cambio? de raíz hasta arriba ¿Pero cuál es que cambio? necesitamos ese cambio no podemos continuar igual con esta inseguridad ciudadana es que cuando se con ve... tantos robos Ay, desde arriba que hacia que abajo se... para dónde vive se que vería... está tan bien cuando se veía... Donde no sucede nada de eso que tú dices. Cuando se un cambio... Cineteo, porque, no, no. Salud, salud. Yo no estoy diciendo que la pongo, cosa está bien. Pongo, a lo que pongo. me refiero es cuando se veía un cambio... Con un Luis Abinader y un PRM renovado. Ay, qué pena. Entonces, mezclado tú este permite con la Fuerza de Puebla, ¿de qué sí. cambio sí. estamos Ay, hablando? Está dolido. Pero eso no es significa que las cosas estén correctas. continuar lo que está, que tú espera, Hay que cambiar, pero no para volver a lo mismo. dejemos la cosa como No, pero mira, es el único candidato que representa un cambio real. Sería bueno que tú hagas una retrospectiva que tú no estabas en el Luis Abinader. Ocho años atrás tú no proyecto. estabas en política, ocho años atrás, pero haz la retrospectiva, cuando pero Danilo ya, como, tomó como, el poder ya, y lo que, él, lo, lo que él recibió y lo que él va a entregarle a quien venga, esa es la única diferencia. Es que el récord, es el récord, el récord, el cambio, es que estamos hablando del cambio, es que como el récord, es que el mismo el gobierno presidente está produciendo que más un... Un desastre con El presidente este país. que más. Hablando de corrupción, pero entonces. Aliándose a lo, a, a, ¿verdad? No, tú a no a lo que ha ningún vinculado. caso que no sea no, no, en no, no, lo concreto. No, no, no, no. Pero es que tú no me has El hablar. presidente Imagino, que más de... préstamos ah, ha Apurio. recibido y más préstamos ha hecho en, a nivel de la historia de República Dominicana en toda su vida democrática. Se pueden juntar todos los demás presidentes. Y ninguno como este. Ha hipotecado tanto y a la eso hay nación. Eso que pararlo. Se considera más prestamista que Lili. Pronto vendrán los papeles falsos, la papeleta de Lili. Si, y, si continuamos. Y con cuando él. haya un cambio de gobierno, ahí es que sabremos claro. ciertamente lo que WhatsApp, hay. Yeah. Vamos a conectar con WhatsApp ahora, amigos televidentes. Vamos a escuchar sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Camino.